Buenas tardes a todos y a todas. Desde mi casa, esta tarde de domingo, quiero agradecer a todos los molineses y molinesas el esfuerzo que están realizando estos días tan complicados por causa del, del virus COVID-19. Y de manera muy especial, quiero agradecer a nuestros sanitarios, a nuestros supermercados, y claro está, a las personas que trabajan en ellos, a los transportistas o camioneros que nos traen la comida, a los trabajadores del ayuntamiento, a las farmacias. En Molina tenemos que estar muy tranquilos. Este problema está muy controlado por ahora. Os voy a pedir una cosa muy importante. Tenemos que hacer consumo muy responsable desde nuestras tiendas y supermercados. Nos van a garantizar tener comida para todos. No os aglomeréis en dichos establecimientos. Y como nos han dicho, guardar la distancia de seguridad, mantener la higiene y no os toque los ojos y nariz sin haberte desinfectado antes. El Ayuntamiento de Molina estará abierto en el teléfono 949-83001, de, de 8 a 3 los lunes, los lunes a viernes. Y para cosas muy importantes, abriremos al público de 11 a 12, de lunes a viernes también, de manera presencial. Cualquier cosa tenéis a nuestra a vuestra disposición mi correo electrónico, que es franmontes arroba aragón aragón.com. Gracias a todos y a todas por ser tan comprensibles y recordar que la mejor vacuna del virus COVID-19 es no salir de casa. Un saludo. Gracias.